Buongiorno amici amigos de Físimas. El giorno de hoy falta una corta con el bosco porque me mancaba a hacer un poquito de ejercicio aeróbico. El giorno de hoy falta mesoreta. Cosilla, ya, ya vengo un poquito con el bastito cardíaco. Su. Para el giorno de hoy vamos a hacer un entrenamiento cardio, cardio y abdomen. Vamos a, a meter un ejercicio de cardio, uno de abdomen. Cueste Cuesta el entrenamiento de hoy Será un entrenamiento intermedio avanzado Para las personas que ya no un poder De condiciones físicas Por cuello vamos a hacer 35, 35 segundos de cardio Con 30 segundos de ejercicio por el abdomen Hago uno de cardio Y súbito entro con el ejercicio de abdomen La pausa será una pausa de 5 segundos Por cuelo es un nivel intermedio avanzado Ok, vamos a iniciar un poquito Moviendo los brazos, los brazos aunque ya yo ya, ya son un poco caricos de esta corceta que he hoy es una bellísima jornada, pero eh, se siente un poco el vento el vento, el vento, el vento, pero cuál bueno, no se excusa para pero no, eh, pero no fue la actividad física fue pues este año, più fuerte que mai, più fuerte, più fuerte più fuerte ok, ok, muévete un poquito en el, en el espacio donde estés, donde estés, en casa ta, ta, ta, ta, ta, ta. Muévete, muévete, muévete, muévete. muévete. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Ta, ta, ta. muévete Perfecto, perfecto. Voy a impostar mi timer iniciamos nuestro ejercicio. Un circuito cardio con ejercicio de abdomen. Ok. Voy a poner para mí mi, mi tapetino. Eh, y vamos a iniciar. Vamos a iniciar, vamos a iniciar. Serán, serán 22 minutos. 22 minutos. 22 minutos de... Que vamos a, a meter un poco de de energía a nuestro cuerpo, un poco de salud, un poco de motivación, prepárate, 3, 2, 1, vía, 4, 3, 2, 1, 0, vamos a iniciar, vamos a iniciar con un poquito de corda, corda imaginaria, corda, corda, corda, corda, mueve los brazos, ta, ta, ta, en punta, fachamos finta que, que tenemos una, una corda, corda, ta, ta, ta, Dopo de esto de corda, vamos a meterle un ejercicio de abdomen, abdomen, abdomen, abdomen. Cosí, hoy nuestro cuerpo será en forma, en forma. Laboramos el cardio y aunque el abdomen, un entrenamiento completo. Solamente manca meterle un poquito de peso. Ok, perfecto, perfecto. Próximo, próximo, próximo. Vamos a hacer el plan de esta forma, sin tocar el ginocchio sin a tocar ginocchio, esquina dirita, guardo de frente, guardo de frente, sí, dirito, guarda que mi ginocchio no toca tierra, <risa> <risa> concéntrate, próximo ejercicio cardio, vamos a hacer el jumping ya, jumping ya, <risa> ok, jumping ya, 4 1 2 3 ah va 1 2 3 4 e scendo 1 2 3 4 1 2 3 4 3 1 2 3 va 1 2 3 4 e scendo 1 2 3 3. 3 ok, ok, ok Okay. Vamos a meter el próximo. Mountain Climber. Mountain Climber. dirito, dirito, dirito, Mountain Climber. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Cardio con abdomen. Cardio con abdomen Nuestro próximo ejercicio Vamos a fare. Tres skippies. Uh, toco pie contrario Uno, dos, tres Mano contraria, toca pie contrario Uno dos, toco. Uno, dos, tres Toco Uno, dos, tres Va, toco Uno, dos, 3, toco. 1, 2, 3, toco. Este es nuestro primo round. 1, 2, 3, toco. 1, 2, 3, toco. Uh, ok. Salto una corda. Ok. Ok. Ok, ok. Atomen, atomen. Atomen, atomen. Atomen. Ah, oh, me sonó valiente, me sonó valiente. Era cuesta, era cuesta. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah, perfecto. Ah. Sí. Sí, una bicicleta. Una bicicleta. Una bicicleta. Perfecto. Ya hemos nuestro primer round. Va sigue la cuerda. No la cuerda. No la cuerda. Pie yo antes. Pide yo antes. Piede, pierde, pierde, sí, sí, sí, sí, sí, sí, dos sí, plan plan plan plan sí, sí, sí, plan plan, plan, plan. Continua, jumping ya, cuatro John ya, 1 2 3 4 echendo, 1 2 3 1 2 3 4 va, 1 2 3 1 2 3 4 va, 1 2 3 3, 1, 2, 3, 4 Falt continua, Falt continua. Mountain Cliver Mountain Cliver, Mountain Cliver Vamos a girarlo Giro, giro, giro, giro, giro, giro, giro, giro Giro, giro, giro, giro, giro, giro, giro, giro, giro con esto, entrenamiento va a tonificar. Me llamo Juan Pablo. Juan Pablo. Sí. sí, sí, sí. Pablo, Pablo, Pablo el favorito. Okay. Esquípie. 1 2 3 Toco. 1 2 3 Toco. 1 2 3 Toco. 1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 Salto la corda. Vamos a llevar el talón indietro. Talón indietro. Sí. Pablo, me fai morir. Eh. Pues el resultado se verá. Cardio, cardio y abdomen. Sí. Sí. Sí. Mueve la corda. Mueve la corda. Talón indietro. Sí. Sí. Sí. Voy Continua. Plan, plan, plan, plan, plan, plan, plan, va, uno, toco, toco, toco, toco, toco, toco, toco, toco, toco, toco, toco, toco, toco, toco, toco, contraria se va. Jump ninja 4. 1 2 3 4 3 1 2 3 va. 1 2 3 4 se va. 1 2 3 1 2 3 4 se va. 1 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, cuál continúa? mountain climber, mountain climber, 4, 4, vado avanti, vado avanti, vado dietro, dietro, Dietro. Avant. avante avante dietro, dietro, dietro, dietro, el 4, 4, 4, se alza de de Dietro, dietro, dietro, dietro. Sí, sí, sí. Vado avanti, avanti, avanti. Dietro, dietro. ¿Cuál continúa? Skippy. Uno, dos, tres, toco. Uno, dos, tres, toco. Uno, dos. Toco. 1 2 3 Toco. 1 2 3 Toco. 1 2 3 Toco. 1 2 3 Toco. ¿Cuál continúa? La bicicleta. La bicicleta. La bicicleta. Ta. Ta. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta sí sí sí sí sí sí sí sí sí ok ok continuo la cuerda, la corda. Corda, corda, bien dietro, bien dietro, bien dietro. Sí, sí, sí la corda. Ah, puedo cambiar con uno solo, con uno solo, con uno solo. Cambia, cambia, cambia. Sí, dietro, dietro. Salto, salto, salta. Salta la corda, salta la corda. salta salta la. Ok, pues continuo, Plan, plan, plan, plan, plan, plan. Invertido. Plan invertida. Plan invertida, guarda, Guardo el cielo, Guardo el techo. Guardo cual cosa vela. Contrae el glúteo. Su, su, su, su. Si acuerdas, no te has inscrito a este canal, inscríbete a eso. Lo que cuando finisca jumping pincha jump. 4 4. 1 2 3 4. Abro. 1 2 3 Va. 1 2 3 4, va, así si va. 1 2 3 1 2 3, 4, se va 1, 2, 3, se va 1, 2, uh. por continuo? Mountain climber, mountain climber, mountain climber, se va, normales el escalatore, el escalatore, sí. vamos vamos, vamos vamos, vamos, resiste, resiste, ah, este es fuerte, vendrá apagado 1, 2, 3, toco, 1, 2, 3, toco, 1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 vamos a jugar con este guarda si sí, está ah. toca toca toca toca toca si sí. toca si sí. toca ah. vamos soy un campeón no mora más me piace così que sea una persona que se la falla le mete la energía sí. <tose> ok estamos finalizando estamos casi finalizando corda, corda, corda, corda, corda, ah, corda, corda, corda, si, si la corda, ah, ah, corda, uh, uh, Fuerza. Fuerza. Sí, si, corda, mueve esa corda, mueve la corda, <ríe> puro cardio, cardio con abdomen Cardio con abdomen Te fa bene Te fa bene ¡Ah! Ay, ay, ay ¿Cuál? Plan, plan, plan, plan, plan Plan, plan Plan Guardate Uno ta, Abro, abro Uno a, Abro, abro ta, ta, Abro, abro ta, ta, Abro, abro ta, ta, Abro, abro ta, ta. Auro, abro, Auro, auro, auro, topo, topo, abro, abro, ok, yo pin ya, yo ya, uno, dos, tres, cuatro, echen uno, dos, tres, Va. uno, dos, tres, cuatro, echen uno, due, 3, va, 1, 2, 3, 4, se va, 1, 2, 3, 1, ah, ah, ah, mountain climber, mountain climber, el escalatore, vamos a hacer esto, va, 1, toca, toca, toca, toca, toca, toca, 10 normales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, toca, toca, en toca, toca, ok, ah, skipi, 1, 2, 3, toca, 1, 2, 3, toca. uno, 2, tres toca. uno, 2, tres toca. uno, 2, tres toca. 1, 2, tres toca. uno último, último último último último. Abdomen, abdomen. A donde vamos a parar con este, pues, no modifica. Si, si, si, si, Rusia and Twist. Si, si, si, si, fuerza, fuerza, fuerza. Te la fai, te la fai, te la fai, te la fai, te la fai, te la fai, te la fai, si, ¡Sí! si, sí. si. Sí. Sí. Por el giorno de hoy, hayamos finito. Veramente, gracias mil a todas las personas que han fatto con este entrenamiento. Si ancora no te has inscrito, inscríbete a eso. De cuore, Pablo.